<risa> bueno, le voy a bajar un poquito para poder seguir platicando con ustedes. Este, no se nos come el, el tiempo, pero este les platicaba que tuvimos un Facebook Live este, con la directora general del de, de proyecto de la Compañía de Teatro y del área de impacto social del Foro Shakespeare, que es la licenciada Diary Marta, mi compañero Ismael Corona, mi compañera Valeria Lemos, mi compañero Fidel Gómez, después este... De 30 años, pues, verlo, vernos, vernas, vernos este, en una videollamada, pues, pues, está cabrón, ¿no? Está chido y, este, pues, pues, seguimos aprendiendo, ¿por qué no? Eso es lo bueno de esta vida, que puedes seguir aprendiendo. Este, bueno, les comentaba que mucho el público nos hizo muchas preguntas. Y, pues, vamos a preparar un programa más adelante de mitos y realidades de la cárcel. Un mito, un mito. Les voy a decir, es como más o menos como un ejemplo, un mito. La gente piensa de este lado, la gente que según está libre, piensa que los, los internos, los reos, los presos, los que están en la cárcel, están de rayas, de rayas como cebras. en la eh, eh, Hay una película muy la de Pepe el Toro, Pepe, Lecum, Pepe el Toro Berry este y lo traen con vestido pantalón y camisola y cuartelera, de rayas, parece cebra, ¿no? Y su número. Eso es un mito. Ahorita es un mito, una realidad es que en la, peni, en la penitenciaria de Santa Marta Catitla están vestidos de azul, en los reclusores preventivos están vestidos de beige y pues esa es la, la vestimenta aquí en el Distrito Federal. Ahí en, en otros estados andan, andan de, de ropa de civil, algunos traen overoles como pues, prácticamente Estados Unidos, no de ese color pero sí este, ropa de la institución y no de la calle como una playera como estas pero color azul o beige. ¿No? Esa es la realidad, ¿no? Este, y de las preguntas morbosas que nos hacían, este, ¿qué come, no? ¿Qué comen los internos? Pues comida, ¿no? Güey, este, igual que todos nosotros. Este, obvio, la preparación cambia un poco porque es a vapor. Este, sabemos que la cuestión de la comida es un poco muy un poco muy diferente y más en un centro, ¿no? Donde pues la gente, obvio, tienes que conseguir recursos y muchas veces en cara de aventarle los 5 kilos de azúcar al, al café, pues le avientas 2 y medio para poder vender esos 2 y medio, ¿no? Es un pequeño ejemplo eso es este, algo de las, una, una de, las, de las tantas preguntas que espero nos hagan y nos manden sus comentarios aquí en Radiando en Cana, en esta sección, ¿no? En este programa, perdón este, mitos y realidades de la cárcel, si conocen alguna, escríbanos. quiere que la platicamos en el próximo Facebook Live, igual lo hacemos, este igual este, si una pregunta morbosa no se reprime y háganola o sea, no hay ningún problema nosotros estamos acostumbrados a eso a, a, a que vean, este muchas veces mucho eh, cuando empezamos se veía, muy, se veía un poco más el proyecto lo vean como un morbo no la gente iba por morbo no este inclusive les platico lo de la, la el uniforme de cebra no una señora así me dijo en una función que fuimos a, de Ricardo III me dijo me dice joven de verdad yo pensé que los internos sí estaban de, vestidos de, de a rayas ¿no? a rayas blanco y negro y su número y su cuartelera le digo señora eso es eso es lo que nos vende la televisión mexicana no este que, los, que lo, las cárceles son así este, que, que todo es malo eh, pues que no hay piedad este todo es ambición y sí sí sí sí yo le puedo asegurar que el 80% de lo que se hace en la cárcel puede ser así pero el otro 20% como que absorbe ese 80 y también está hay amor hay compresión hay amistad este pues conoces, haces amigos cuando estás allá este, bueno, usted si no supo, no está para saberlo pero pues acabamos de tener la pérdida de uno de nuestros compañeros un actor de la compañía de la penitenciaria mi, mi compañero Antonio Escalera Toñito pues feliz viaje, buen viaje carnal pues aquí siempre te vamos a recordar con mucho cariño y mucho aprecio y es pues, un gran actor, una gran persona pero como todo este, tenemos problemas, tenemos situaciones que muchas veces no sabemos cómo resolver y más están encerrados eh, yo ya platicaba en estos días platicaba yo con mi compañero el soldado mi ex compañero el soldado ¿no Antonio? este eh, de esta situación y pues me decía pues nosotros gracias a Dios la vibramos. y sí no sé si gracias a Dios gracias a uno gracias al teatro yo creo que todo se acumula todo lo bueno que vas haciendo en ese lugar y pues tienes la, el chance de salir libre, la, la segundo, una segunda oportunidad de salir libre y poder reivindicar tu vida, si quieres. Y nosotros lo hacemos por medio de cómo del teatro. Trabajamos, somos de la compañía de Teatro Penitenciario, llevamos 11 años, nos presentamos en el Centro cultural Autofisivo el 77, a partir de cuando nos den permiso, a partir de los martes vamos a estar allí por allá con la espera, con mi compañero Fidel de Nuevo Elenco. Este, y pues muy pocas veces lo hago, pocas veces hago... Hago esto, ¿no? Este, Mandar un saludo a toda la gente que está detrás de un servidor para que esto pueda transmitirse en el Face, en la página de la compañía, se edite y tanta gente que colabora, que trabaja, tanto en el Foro Shakespeare como en el Centro Cultural Autogestivo, del 77. Eh, pues muchísimas gracias, vamos a seguir chingándole, vamos a seguir trabajando. Un saludo a toda la bandera, ¿no? No sé, ahorita me acordé de mi compañero Tony, de la fraternidad, Antonio Cruz, este, de Michelle del amargo, ahorita lo viene arreglando en mi coche, pero bueno este, estamos en contacto, este es nuestro tercer programa en pasé por tres minutos este pero pues ojalá pues haya sido desinterés pues nos vemos y algo que siempre digo ánimo delincuencia cuídese